Hola amigas y amigos del Rincón y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo crear un texto circular en Adobe Photoshop Creative Cloud 2020. Empecemos. Lo primero que haremos es crear un documento nuevo. Y nos vamos a la paleta de herramientas. Y en la paleta de herramientas buscamos las herramientas de forma y vamos a tomar el elipse. Lo hacemos con Shift totalmente proporcionado. Y luego tomamos la herramienta de texto horizontal. Y con ella nos paramos en el borde del, del círculo, del óvalo. Cuando aparezca este icono el secreto es dar clic. Y automáticamente nos genera una capa de texto circular. Luego de eso la podemos editar. Simplemente escribiendo. Y ahí ya está el texto editado. Al hacerlo como lo hicimos con la herramienta de elipse, se creó en el modo forma, nos hizo el texto circular y nos dejó el elipse en el centro. El elipse se puede cambiar, de, se puede cambiar el color de relleno simplemente activando la herramienta de elipse, activando la capa y yéndonos a la paleta de opciones... Y desde acá le podemos colocar el color que deseemos. Para manipular el texto simplemente activamos la capa. Tomamos la herramienta de selección de trazado. Y observen qué pasa cuando yo me paro encima. Sale el icono del texto, pero... A sus lados aparecen dos flechas de izquierda a derecha. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando yo le di clic sostenido y mueva hacia adentro o hacia afuera, me va a situar el texto adentro o afuera de, del trazado circular. De esta manera yo lo puedo situar como quiera. Con la herramienta de texto activada lo puedo alinear hacia el centro, hacia la izquierda o hacia la derecha, como yo quiera. Lo puedo editar, le puedo cambiar la fuente. Y vuelvo y les repito, con la herramienta de selección de trazo, con la que está debajo de, de la herramienta de texto, puedo colocarlo dentro o fuera.